Y hoy también está el canal de Diz Como ya saben, en el video pasado Dijimos que nos traíamos dos sorpresitas Dos miembros a la familia Pero ya sabemos que es Son de tambor de... Suspenso Pero antes de que les digamos Ya se suscribieron, denle likes Y comenten Y aparte, bueno Ya después que hicieron eso estamos preparando para dos cachorritos sí como ayer son dos cachorritos son dos y son dos hermanitos así que vendrán, así que nos estamos preparando con todo para a ellos bueno, bobitos, ya saben, ya tenemos sus nombres ok, los voy a decir uno de ellos es el mayor no sabemos cómo, pero se llama Capitán, es, es un perrito, es un cachorrito blanco y su segundo hermano, su hermano, se llama Cachito y es esponjoso, y es chino y es café. Eso es súper bien. Y ahora les vamos a mostrar dónde ellos van a dormir. Bueno, hoy como pueden ver acá en la parte delantera tenemos el nombre de su segundo hermanito El segundo cachorrito que tenemos es Cachito Y acá tenemos un corazoncito. En esta manualidad me ayudó mi hermanita y todo el equipo buditos a poder lograr hacer esto Acá tenemos una mini puerta donde ellos van a pasar Y acá está el nombre de Capitán Acá les voy a presentar sus juguetitos que ellos tienen tienen este gatito, que es el corazón de la película Emoji, y este es de Capitán. El cachito no tiene, también tiene uno, que es la mano, y es de Cachito. Este juguete se nos pareció muy gracioso, y pues este es, es un perrito café, obviamente no, no es igual a Cachito, pero es cafecito y es un cachorro, así que se lo dimos a Cachito. Capitán tampoco. También tiene un juguete, es esta pequeña cebra que hace un sonidito, espérate a ver si lo escuchan. Si lo escuchan recuerden por los comentarios que sí, es una cebra un poco colorida, aunque sabemos de que como son cachorritos no van a entender cuáles juguetes son de ellos, así que jugarán con los dos. Y aquí, déjenme que les muestro, tienen una sabanita, una, un cobertorcito de ositos, de bebés. Estos se los dimos Para que ellos durmieran Y ahora les vamos a mostrar su segunda camita Bueno, buitos y buitas Los que son atentos Acá está a ser un castillo esta es, muy, esta es otra camita para ellos Acá podemos ver su puertita Que es como que se abre Como las de los castillos Y es para que ellos entren Se abre para acá Y cuando ellos salgan Se abre para acá Acá también tenemos una colchita, esta se puede apreciar mucho mejor, que es de Muffin y tiene una C. Y en el interior pues está forrado con verde. También vamos a enseñarles el otro lado. Este es el otro ladito y acá también podemos apreciar el nombre de Capi, que sería el apodo de Capital. También acá está un poco de pastito Y este es el otro lado donde está la luna El pastecito Y acá estaría un autito con Capi y Cachi Que es un auto de carreras Eso ya están manejando Y esto es el de Cachi Cachi es el apodo de Cachito nomás Y acá están arbolitos, la huella y otro muñequito y esta sería su otra camita. Bueno, abuitos, esto es su regalo. Donde muchos pensamos de que iban a vivir en esas pequeñas camitas, pero no. ¡Acá! ¡Su casa! Bueno, abuitos, esto es la base de la construcción de su pequeña casita, su cabaña. Y, pero no vamos a, a hacer sus paredes y el techo. Así que hay que empezar A atornillar Pueden mirarla Acá su puertita, Acá pues es donde va a entrar el sol Y acá pues adentro Hay que empezar para que terminemos La casita Bueno, amigos Acá vamos a formar, atornillar Su primera pared ¿Ok? ok Ay, voy a tener... Ay, entonces, es que eso es como que... No, yo no es, no es sabiendo. Esto estoy aprendiendo a tornillar, por si no lo algo. Ya sé muchos minutos, así que vamos a aprender. Y ahí ya tenemos el tornillo. Así que seguiremos con el siguiente. Tornillo. Bueno, muchas acá me estoy poniendo posiciones de yoga para poder tornillar. Uy. Como siempre, tengo que ver el tornillo aquí. Esto siempre quedó con su partición de un adulto. Y voy a empezar de arriba hacia abajo. Estamos entrando a la, par la pared de atrás. Así que vamos a ah, instalar un poquito de práctica con la otra pared. Le tengo que poner Al parecer creo que tal vez tengo un futuro como carpintera. Ya, el número que está ofreciendo en pantalla si quieren que atornille su casa No, no, abuitos, no oh, Yo tengo práctica Qué bien Sigamos con el tamañito. lo pongo. ¡Ay! ¡Se puso brava! Ahora sí, vamos a poner este. ¡Ah! Oh. Sí, eso pone las jodas. Así es. Es que había ya un tornillo. Por eso no se metía. Se cayó el tandilla. Acá por lo menos se me cayó debajo de la casita. La ponemos acá. Y ya está listo esta pared. No se la va a caer encima. Sí. Bueno, güitos, esta es la tercera Y ya la vamos a asegurar. Ya. Sí, le cargamos nuestra máquina con uso chileo ¿Cómo le dicen en su país ustedes? A ver, yo le digo chilillos. O también tornillos. Ya hicimos la tercera pared, ahora nos falta el techo. Bueno, güitos, y huintos, acá afuera ya como venía tomando forma, acá está su puerta, y Acá es como un porchito, una banca, algún lugar para que si está lloviendo, está haciendo mucho calor como aquí. Ellos pueden salir y comer comentarles que estos cachorritos no se quieren a dormir en un solo lugar. A ellos les gusta correr, saltar y acá, si nos metemos en la parte de adentro, acá va a ser donde ellos puedan dormir, jugar, acá... Y pues ya estaba tomando forma nuestra pequeña construcción. El techo, así que. ¡Bye! Bueno, amigos, como ven, acá podemos observar el letrero que es el Capitán y Cachito. Y arriba vamos a observar un muñeco que un cachorro, un perrito que me gusta mucho porque era mi perrito favorito de mis juguetes. Pero acá tenemos un techo resistente. Y abajo.. Ya tenemos su porchico y adentro. Mmm, creo que sí quepo Bueno, ya está aquí acá. Ya armamos su techo. La pared está abajo. Y acá tiene un detalle en verde. Bueno, amigos, aquí vamos a observar el, este, el techo, que por aquí vamos a observar el techo. Y a mí esta primera vista me parece una cabaña, una mansión. Es muy grande. Es muy grande. Si sí, chicas, te pueden comparar a mí. Y miro casi lo mismo que la casa. Yo miro lo mismo que la casa. Déjame que me encojo. Sí, estoy igualita. Acaso la casa, aunque eso es como su mansión, su casa, ellos van a beber aquí en la casa. En su cabernita, su granero, su manteón, su casita acá yo la abrir y pues ya la terminamos así que acá está el interior ¡ay! el interior está oscuro acá está su interior su casita por adentro más está muy bonita, está muy resistente y gracias a nosotros no se nos le va a traer ninguna mare, madera encima Ay, dije, mare. así que ya tenemos su casita y ahora solo tenemos que esperar hasta que ellos se presenten se vengan a hacer esta familia así que vamos a mostrarles algunos algunos movimientos sobre esta casita pero bitos, esta casita es algo no común para todas, ya que se abre su techo. ¡Sí se abre! Se abre su techito. Se pueden observar, está bien, por si uno está enfermito, se pelea, no queremos limpiar y no andarnos metiendo por su puerta. Así que eso también, yo pensaba que era un ático, pero producción, no Dios nos dijo que este techo se podía abrir, así que ya lo podemos observar la casita mejor por dentro, así que nomás faltan, lo único que faltaría son los cachorritos para decorar. Este... Bueno, güey, pues ya nos descendimos, recuerden darle like, suscribirse o presionarle la imagen que les sale en pantalla, comenten, qué creen comenten que ya pronto van a venir sus pequeños cachorritos ya muy pronto van a venir con todas las precauciones, obviamente porque recuerden, no estamos en vacaciones, sino que estamos en cuarentena así que yo les pido que gracias, que se, que se cuiden espero que nadie se enferme y bueno, siempre andar con el cubreboca salir con las precauciones, obviamente y bueno, después de todo esto ¡Bye, guitos.